Buongiorno amigos de Freeze Hoy es una bellísima jornada para alenarse. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para la parte superior. Vamos a elaborar un poquito el bicipiti, el tricipiti, la esquina, la espalda, los brazos, toda la parte superior con este peso. Eh, Por tanto, 7 kg, 8 kg. Tú a casa puedes hacer 10, 12, 15, todo el peso que tú voy. Mi objetivo, tonificarte, meterte en forma, così siempre seis alto. Ok, vamos a iniciar el h 4 la varilleta, vamos a, a iniciar con un poquito de, de movilidad de nuestra espalda, avanti, en dietro, vamos a hacer este pequeño, estos pequeños movimientos, así le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física y no nos fachamos mal. ¿Dietro, dietro, dietro, dietro? Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio El giorno de hoy Buongiorno amichis de Free Hoy es una bellísima jornada. El giorno de hoy Voy a hacer una serie de ejercicios Para tonificar la parte superiores de nuestro cuerpo Vamos a elaborar un poquito el pectoral Un poquito la, la bracha, la espalda, la esquina el objetivo de hoy tonificarte, meterte en forma, ni truco grande ni truco piccolo sino alto, cercar siempre el equilibrio. Da Pablo. Ok, ok, la chocolate, la banqueta del giorno de hoy. Voy a hacer estos ejercicios sin usar el timer, aunque a mí me piache de più el timer, porque con el timer colpisco, colpisco, colpisco y no perdo tiempo. Hoy vamos a hacer un alineamiento más tranquilo, más sereno. Esperamos que. Que este entrenamiento sea perte te eh, eficaz, te pueda servir. Ok, vamos a mover un poquito la, la espalda en dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, avanti, avanti, su, en yu, su, en yu. crucho, ta, ta, ta, ta. Prendo, prendo, prendo, prendo, tiro, qua. Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro. Perfecto, dietro, cambio, dietro. Avanti, avanti, avanti. Perfecto, hago cuesta. Ok, perfecto, vamos a iniciar con, unos, con un ejercicio vamos a, vamos a utilizar siempre el peso El peso es relativo, tú puedes usar 30, 40, 50 eh, 10 kilos, 5 kilos Lo que tú riescas Ok He preparado para mí mi, mi, mi manubrio Ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio Nuestro primo ejercicio Vamos a, a ver un ejercicio que Que, que puede ser palpeto o aunque para vamos a hacer un poquito de piegamenti. Piegamente con con ok, preparate okay prepárate mándelo cuá dos tres cuatro cinco seis 7, 8, 9, 10, ok, nos hacemos con 10, 10, 10, 10, 10, 10, a que puedo paren que 15 y 30, pero iniciemos con 10, piano, piano, progresivamente nuestro cuerpo va aprendiendo un poquito de, de orma, de orma, va un poquito tonificando. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, de cuesta vamos a hacer 3 series, 3 series. Lo ideal sería hacer 5 series, pero voy a hacer 3 porque le voy a evitar abinar otros ejercicios y no quiero que el ejercicio, que cueste el entrenamiento se divente tropo largo. Yo quiero que tú, que, que, que hacemos un entrenamiento sodo, sodo, sodo, que tú sienta que te seas entrenado. Ok, perfecto, perfecto. Adesso, vamos a fare un piegamento senza el peso. senza el peso. sin el peso. senza el peso. Vamos a fare questo coccival. Ah. ah. Ok. Vamos a fare. Vamos a fare 12. Perfecto. Se va. 3, 2, 1. via, 1.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 Inicia el calvario. Inicia el calvario. Echamos una picola pausa. Voy a tener un poquito un poquito de hidratación, de, de hidrataciones, agua, lo que voy tú. Lo que te piache. Pausa, pausa. Adesso. Vamos a. Voy a utilizar las 2 no, es dos manubri, faccio normal y Se va a sentir un poquito. Se va a sentir. Se va a sentir. Ok. Si tú abres de più el brazo, vas a sentir que vas a elaborar de più la espalda, la espalda, la espalda. Aunque el pecho, pero se va a sentir più, più tensiones. Ok, perfecto lo importante crear buenos hábitos buenos hábitos alénate de 2 a 3 vueltas a semana y te hará bene. lo digo por experiencia ok, perfecto, perfecto por eso no me gusta el timer porque el timer me, me, me controla vamos a hacer 12 12, 3, 2, 1 via, directo 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più. Ok, ok, se sente, guardami il pettorale, guardami il pettorale i vivi gibiti. Ok, ok, perfetto, perfetto ahora, hago la pequeña pausa vamos a hacer un poquito de, de tricipiti no, no, no, escúchame. bicipiti, bicipiti vamos a hacer bicipiti, vamos a, a tonificar quel bicipiti si tú lo voy a más grande voy a hipertrofiar eh, debemos prender un peso que sea que no sea como este aunque cueste cuánto es? Este es eh, 2, 4, 6, 6 Solamente 12 kg Ok Perfecto Prendo el peso, prendo el peso Vamos a hacer un poquito de, de bicipiti Guarda, esquina directa Tiro el pecho avanti Guarda, no, no lo nascondo Avanti Piego el ginocchio eh, Piego el ginocchio eh, y, y se va 3, 2, 1, via Guarda, está Lentamente, lentamente 1 2 Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, due in più, uno in più. Vamos, uno en dos Duro en Perfecto. Perfecto. Ya estamos elaborando nuestro. Nuestro bichipiti. Nuestro Así prende pues un poquito de. Un poquito de. forma. La, la, la, la, la. Cuánto me piace. Un saludo a toda la gente que está guardando con este canal. Yo espero que tú logres tus objetivos. Si tú seis constante disciplinado vais a lograr todo y le metes un poquito de motivación yo son 22 años que me aleno, 22 años 22 cuántos años tengo <risas> escribítenme soto en un mensaje que yo te respondo ok si sí va si sí va su es segunda serie siempre esquina de rita tiro el pecho avante como un como un caballo y se va lento lento uno Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dammi due in più, uno in più. Perfecto, perfecto, perfecto, reposo, me reposo un poquito, me hidrato. Y e después voy a hacer la, la, la próxima, vamos a hacer tres series. Lo ideal es hacer tres, aunque cinco series. Estoy trabajando con un peso moderado. Tú lavora con un peso que sea a tu capacidad. Se siente, se siente un poquito el bicipiti, ¿no? Todo tú todo intención. Ay, ay, ay, ese, ese que que falta de gamba me ha, me ha lachado la gamba con un poco de dolores Sembro un poquito de, sembro a robocó fue lo que falta, aunque falta stretching a casa Pero se siente, está arribando el sole, está arribando el sole, está arribando, nuevamente Última serie, vamos, vamos, vamos Piego ginocchio, esquina de rita, guarda. peto, peto, avanti, mostrándolo Va, comprimo en que mi abdomen, 3, 2, 1, vamos a hacer el martelo, vamos a hacer con este. 1, Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Y 12 perfecto perfecto después de estas vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio para elaborar este músculo vamos a hacer este movimiento como cuando hacemos eh, el entrenamiento con cabis pero lo vamos a hacer con el manubrio el manubrio esquina directa tiro así y hago esto tra en este ejercicio me piace tanto porque, ¿cuá? Laboramos pectorales, laboramos brazos y laboramos espalda. Aunque yo veo que este peso está un poquito, un poquito pesante, pero voy a hacer al menos unas 5 6 repeticiones. Si facho seis 6 repeticiones, pues te lo repito 4 golpes. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto. Se va. Se va, se va. Abro, abro hasta esa misura de la espalda va, guarda come prendo in prona, va uno due tre quattro ah. cinque, ultimo ultimo ultimo ultimo 6 uh, Madre de Dios, cueste 60 Cueste 60, cueste 60 60 cueste, uh, uh, cueste, lo repito 3 vueltas en Piu, 3, 3, 3 He dimenticado el agua El agua, el agua, el agua Las hidrata, la, la hidrataciones El doping mío es el agua El agua ta, ta, ta, ta, Me muevo Me muevo, me muevo Siempre hay un brazo más più, più potente que el otro. Yo soy yo destro, pero creo que tengo más fuerza en la sinistra, Come es ¿estrano, no? Ok, perfecto. Perfecto, vamos a hacer la nuestra segunda. Va, 3, 2, 1, via. 1, 2. 3, 4, 5, última, 6, perfecto. Estamos, hoy estamos arenando un poquito la parte superior, superior de nuestro belísimo cuerpo. He falta la segunda. A se fue hecho la terza de cua y la cuarta de la. <risa> yo, la gente me quiere. Decir, Pablo, ¿tú cuántas vueltas te aleni? Te aleni. Como dicho prima, yo me aleno de 2 a 3 volte a semana. Pero una cosa, el secreto, yo soy constante. Estate primavera, invierno, otoño, yo me aleno iguales. Yo me aleno iguales. Vado en vacanza, me aleno 2 vueltas a semana, pero Facho un poquito de corsetas Facho un poquito de abdominales Pero me mantengo Me mantengo, mantengo Ok, andamos con la terza La terza, pues la terza se sentirá Se sentirá 3, 2, 1 Villa, va 1 2 3 3 4 5 6 Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy un poquito la. Guarda, debo apanar, debo hacer más cardio. Tengo más cardio. solo un poquito apanato, ¿no? Debo hacer un poquito de cardio, cardio, cardio, cardio cardio, el otro ya no he corto, eh, 14 kilómetros cierto, lo he fatto en un entrenamiento un allenamento de 7 el otro de 7 pero he fatto 14 14 kilómetros que te fa bien, así tú puedes manjar todo lo que voy, perfecto se va, se va, la última última, cuatro, pa. cuatro posiciones 3, 2, 1 vía 1 2, 3, 4, 5, 6. Ok, una no pequeña pausa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rematore. Un rematore, en estas posiciones, prendo el peso, tiro indietro, trato de abrir un poquito la espalda, abro la espalda, Hago así, tra, abro la espalda, prendo el peso y, y tra, tiro, Hago así, tra, tra, para formar la V. mis piego el ginocchio, guarda, guarda mi cuerpo, tiro el glúteo indietro, esquina directa, tiro, tiro y abro un poquito la, la espalda estamos trabajando un poquito Le brazo la la esquina y la espalda un entrenamiento molto completo o oh, el dorso el dorso el dorso el dorso el dorso ok prepárate prepárate métalo aquí métalo aquí 3 2 1 via abro abro 2 3 4 5 6 7 Sente l'esercizio 8 9 10 Dammi due, dammi due Uno in più ah. Più ripetizione Più estimulo el músculo de solito yo yo cuando facho repeticiones yo facho siempre al máximo vado fino a la fine no te digo fai 10 y 15, yo vado fino a la fine pero hoy estamos impostando eh, repeticiones de 10 de a 12 12 para la gente que está iniciando la gente que está iniciando ok perfecto un entrenamiento sin saber el timer. De solito uso el timer. El timer, el timer no, no me la a riposar. Ta, ta, ta, ta. Me colpiche, pum, pum, pum. pum. Ok, se va, se va. va. Me giro, me giro. Me giro, me giro me giro un poco. Va, 3, 2, 1, vía. Cuadro va. Guarda cómo abro. Abro dietro. 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 Perfecto Perfecto Vamos, andiamo a hacer Nos queda mancando una Nos queda mancando una después hacemos una per, per espalda el sol viene, va vía, viene, va vía el sol el es como el soldi alguna volta viene, alguna volta se va vía que podemos hacer? Eh? Eh, ser felices ok ok ok, perfecto mi reposo ya se siente un poquito la, la tensión en, en la espalda, en la esquina ok, andamos con la, con la última siempre con la última guarda, abro la misma misura de la espalda 1, abro, que abro, que abro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ¡ah! Uh. tú riposa. Vamos a hacer un ejercicio para las espalda, Prendo el, el peso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. chiudo Abro. ¿Qué? Abro. Pero vamos a hacerlo más più, più dinámico. Vamos a hacer esto, guarda. Vamos. ¿Qué? Abro. ¡Su! Echendo. Abro su ok, así sentimos sentimo que, que elaboramos más completo la parte superior, lo que es el brazo y la espalda. Ok, perfecto, perfecto. Ya basta, basta de riposo. Cuando se perde tiempo, ok. Abro primo primo primo su 3, 2, 1 1 2.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 12 12 yo conto en español o en italiano siempre faccio confusiones. y el otro día, y faltó un alineamiento de eh, en español y hablaba italiano, hoy lo faccio eh, en italiano y digo para en español, faccio un poquito de confusión, lo importante que tú guardes el ejercicio, que con estos ejercicios sean eficaces, siempre y cuando tú, tú seas constante los ejercicios que faccio yo, los fa Pinco, Palinco, los fa Claudio, los fa Marcelo. Lo importante aquí es que tu haya bolia y seas constante y lograrás todos tus objetivos. Ok, ok, perfecto. Ya inicia acá, acá de la gocha, la, gota, la, gota, la gota de sudores. Vamos, digamos, fue la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, okay. Abro, abro, abro, no lo funcione. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 9 10 11 12 Madre de Dios, 60, 60 60 60 Estamos elaborando la parte superior, vamos a hacer un alto de este eh, vamos a yo creo que vamos a hacer el último para el, el, el, el tricipiti pues este. tricipiti, así le damos la horma al, al, al, al bicipiti, al, al brazo Sí porque hemos elaborado el bicipiti aunque el tricipiti, así al menos es eh, más uniforme se ve el brazo hoy estoy haciendo <risas> la veto sin el timer, el timer. Si tú ancora no te has inscrito, láchame tu comentario, láchame tu comentario, activa la campanita. Son tanta gente que guarda los ejercicios eh, y, se, y se alena, pero no son inscritos al canal. Come más Ok, último. Último. Va. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les recuerdo, la pausa es muy relativa. Si tú eres una persona que está ahí iniciando, puedes hacer una pausa de un minuto, 45 segundos, aunque, aunque dure. Por ejemplo, yo hago siempre la pausa muy molto, molto lenta, porque volví a colpire, colpire, porque no, son ya habituales así. Son habituales, y, y yo no uso tanto cargo así, tanto fuerte, porque mi objetivo es, mm, es, es haber, o te, o tener un cuerpo que no sea ni, ni muy grande, ni muy pequeño, sino... En la regla, mantenerme así como estoy, a mí, a mí me piace. así yo me piace, como sono Cosí ni troppo grosso ni troppo piccolo estándar. Ok, perfecto. Vamos a hacer el. habíamos dicho que, que vamos a hacer un poquito de, de tricipiti. Ok, tricipiti. Prendo el peso, prendo el peso, cual? prendo el peso, prendo el peso, esquina directa. Va, si sí va, si sí va. Uno, dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 Uno in più Ok Perfetto Perfetto Adesso Abbiamo fatto uno dei tricipiti Voy a hacer otro tricipiti, pero lo vamos a hacer solamente con un solo manubrio. Vamos a hacer este, así va. Tiro, ta, ta, ta. Doy un calcio indietro, doy tiro un calcio indietro. Tiro un calcino indietro. Ok, perfecto. Perfecto. Individual, va. Esquina derecha, guarda. Otra guarda postura. Va, vamos a hacer esto. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Su, su, su, qua. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está arribando el sol, está arribando el sol. Cosí como es el sol, cosí es, es, es el dinero. O aunque le donen. Algunas vueltas vienen, nos vienen, otras vueltas van vía. Ha venido el sol, guarda, que velo con el sol. El sol es motivaciones. El sol es motivaciones. Nuestro próximo, vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Tra, tra, tra, tra. Okay, nuestro último ejercicio para el, para el tricipite. 1 2 3 4. La posición, estesa es miro la espalda. Esquina directa y se va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 en più. 1 en Perfecto, perfecto. Para per finalizar, para finalizar, vamos a hacer eh, un poquito de, de resistencia. Vamos a hacer el plan usando los dos manubri. Los dos manubri. Vamos a hacer 30 segundos. 30 segundos con el cuerpo dirito, dirito, Vamos a hacerlo ¿no? Con el cuerpo dirito. Este, este que vamos a hacer el plan, nos va a servir para los brazos, aunque para el abdomen ok, prepárate 3, 2, 1 vía, vía, vía, vía, vía hazlo así Ok, perfecto, me a... habíamos fatto la prima, la prima. <risa> ya iniciaban a, a un poquito como a tremar el brazo. Adeso, cueste que habíamos faltado, vamos a hacerlo invertido. O oh, inverso, inverso, inverso. Guardando siempre el, el chelo, el teto, donde se te trobe. Ok, siempre mentalmente 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos okay. Inverso, inverso, inverso, inverso Inverso 3, 2, 1, via Perfecto, perfecto. Nos queda mancando una, una, una, una, una, una, una, una, una una, serie para finalizar estos ejercicios para la parte superior de nuestro cuerpo. Aunque a mí, últimamente, me está piaciendo, me piace de piú, arenar la gamba. No lo sé, so. es como. El soporte de nuestro cuerpo, lo que le da la estabilidad a nuestro cuerpo, una buena gamba, una buena cosa, un buen glúteo. ok, Andiamo. Andiamo con la última. La última, último plan. Último plan. Último plan. Prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! Ya bofillito, ya bofillito. Tremaban un poquito los brazos, los brazos tremaban un poquito. Pero es normal porque ya estaba venido, venido un poquito eh, fatigado del ejercicio que habíamos hecho prima del inicio. Que hemos hecho piegamenti, habíamos hecho un poquito de bichipiti, un poquito de espalda. A la hora del último, se siente Por el giorno de hoy vamos a hacer un poquito de un piccolo stretch Un piccolo stretch para no andar así un poquito como ta, ta, como robocó. -com. Ok, vamos a hacer esto. este. cambio, tira un poquito de, de presiones al gomito, brazo siempre directo, dietro, cambia dietro, avanti, encrocha, dietro, dietro, dietro, dietro la espalda, avanti, su en yu, Abro grande, abro grande. Abro, cuido, cuido grande. Ok. Por el giorno de hoy, hayamos finito. Miles y miles, miles gracias a las nuevas personas que se están alenando con estos videos que facho yo. Son videos que son normales, básicos, pero como de esto, prima, lo importante es que tú seas disciplinado. Si tú seas constante, vas a lograr el objetivos. objetivo. O si no, dime a mí, guarda. 25 años que me aleno. ¿Cuántos años? Oh, Dopo te digo cuántos años. Eh, Decore Pablo. Perfecto.